A continuación se va a proceder a la entrega de Netbooks a través del programa Conectar Igualdad, que es el Sistema Educativo Nacional de Avan, que avanza tanto en la recuperación de su papel central en la formación de las nuevas generaciones como en su rol multiplicador para las historias personales y sociales de los alumnos, además de trabajar para igualar las oportunidades en las distintas trayectorias escolares. Vamos a participar también de la entrega de seis, seis Centros Multimediales para Escuelas Secundarias de Modalidad Artística. Es eh, para mí un orgullo recibirlos en nuestra casa, en la Escuela de Comercio, Profesor José Antonio Casas. Conectar Igualdad, para nosotros, no es solamente un título para un programa. Es mucho más que eso, porque fundamentalmente es concretar un sueño. Es haber tenido un sueño y haberlo transformado con voluntad y con esfuerzo en una realidad. Esto es, para nosotros, un ejemplo y también para nuestros jóvenes. Porque cuando uno tiene un sueño y trabaja en pos de ese sueño, todo es posible. La tecnología llegó a nuestras aulas, pero junto con la tecnología llegaron nuevos desafíos. Por ese motivo es que esperamos que este Congreso de la Región del NOA sea altamente fructífero para todos los que participamos de él. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a esta nuestra casa. Quiero agradecer a los chicos que reciben con entusiasmo esta, esta, este programa. Es un programa que anunció la Presidenta el año, en el año 2010, en la capital federal, en el Teatro Cervantes, y dispuso, nos ordenó, nos instruyó a que todos los chicos de la escuela secundaria pública puedan recibir una computadora. Para nosotros esto es un derecho que tienen los chicos. Un poco lo decía Marta, la directora de la escuela, y lo decían los propios chicos. Es una apuesta a que todos los argentinos, todos los chicos de la escuela secundaria, tengan igualdad de oportunidades. Tengan la oportunidad de formarse con una herramienta tecnológica que les permita, en definitiva, estar a la altura de un mundo que permanentemente cambia, que permanentemente tiene más innovación y más tecnología, no solo en el ámbito de la educación, sino fundamentalmente en el ámbito del trabajo. Bien orgullosos de poder representar este programa, este proyecto político. La Presidenta está acá, junto con todos nosotros. Si estuviera físicamente, diría, algo que repite y que para nosotros es una bandera, diría, los derechos no se agradecen. Así que siempre recibimos la la alegría y, y la gratitud de la gente, pero los derechos no se agradecen. Esta Argentina que ha recuperado los derechos, que ha convertido los privilegios en derechos, este, cada uno de estos chicos, cada una de las escuelas tiene lo que tiene que tener. Las netbooks son extraordinarios, instrumentos de igualación social para todos los chicos y por supuesto nosotros pensamos que no es solo con la tecnología que basta, que atrás de esa netbook le tenemos que dar el sentido que esa netbook debe tener o esos equipamientos deben tener. Así que yo creo que casi coincide con nuestra larga historia el reclamo y reivindicación de nuestros pueblos por la igualdad de oportunidades. Estamos en los 200 años del bicentenario del EXO y debe hacer... Cerca de 200 años que los jujeños, que los norteños, reclamábamos igualdad de oportunidades en este país. La Argentina empieza a ser una sola desde la Quiaca hasta Ushuaia. Y así lo sentimos los jujeños, porque nos empezamos a sentir parte de esta Argentina, parte de esta patria que construimos entre todos desde hace muchísimos años, desde aquellos 200 años de historia en que vamos a conmemorar el sacrificio del pueblo jujeño y la esperanza de aquel pueblo, no solamente cuando se fue en el éxodo, sino fundamentalmente cuando volvió después de la batalla de Tucumán y Salta a reconstruir lo que había dejado y a tener una esperanza de que cambiemos el futuro de todos los jujeños. Y ese futuro se está cambiando con estas políticas y con estas decisiones. Yo bendigo el nombre de este programa, Conectar Igualdad, y de igualdad estamos hablando, chicos es la posibilidad que tenemos de igualarnos entre todos. Y requerirá, porque empecé hablando de 200 años atrás, que tengamos el mismo coraje que nuestros antecesores, que hagamos el mismo esfuerzo que ellos y que tengamos el mismo compromiso para con nuestra gente y para con toda la Argentina.